¡Tampoco no te desesperes, hijo puta, ¡Tampoco te desesperes! ¡Me morí! <risa> ¿Cómo verga te moriste, <risa> bueno, si recién empezamos, Julio! ¡Me caí en el primer salto! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ah, yo entendí! ¡Claro, te caíste! ¡Te caíste ahí! ¡Claro! Es que tenías que correr, weón, tenías que correr No, no, no, este no es el, este no es el, sí, capaz que es el del, del nuevo, sí, sí ¡No! ¡Yo también me morí! la puta! ¡Me caí en el segundo salto! ¡Hijo de puta! ¡No te la puedo creer!